En el capítulo anterior de Test and Grow, llegamos al momento de la cosecha de las Green Potions de Swiss Seeds en nuestro cultivo LED Octopus V17, siguiendo la tabla de cultivo para profesionales de la línea Full Cream de Canaboom. Hoy analizaremos los resultados que hemos obtenido. Bienvenidos a Test and Grow, objetivo Vatio. Y ahora es el turno de la línea Full Cream de Canaboom. ¿Cómo ha ido con la tabla profesional de cultivo? Para nutrir a nuestras plantas hemos seguido la tabla de riego más completa y avanzada de Canaboom, la línea Full Cream para profesionales. La línea Full Cream contiene en sus envases toda la experiencia de Canaboom con más de 20 años dedicada a la fabricación, investigación y comercialización de productos para el cultivo y jardinería. Fertilizantes, enraizadores, potenciadores, estimuladores, vitaminas, un completo catálogo totalmente a disposición del cuidado de nuestras plantas. Con la tabla mágica de la línea Full Cream de Canaboom aumenta el rendimiento de tu cultivo a nivel máximo. Durante las primeras semanas aplicamos Raymili Boom Rapid, para estimular las raíces y conseguir un crecimiento vigoroso con el potenciador de crecimiento de Canaboom. La floración la enfrentamos con el Floraboom, Biotonex y Gomchu, al que añadimos Red Boom en una fase avanzada de la floración, el momento en el que la planta requiere mayores necesidades nutritivas. No podemos olvidar la línea de preventivos BANK X1, X2 y X3 de Canaboom, productos totalmente compatibles con la agricultura ecológica y que nos han ayudado a mantener a raya las plagas que acechaban nuestro cultivo. Y para finalizar, el More Grams y la guinda del pastel, el Superboom Compactor, el producto estrella de Canaboom, con el que hemos mejorado considerablemente el rendimiento de nuestros cogollos en la fase final de la floración. Por supuesto con Raisana de canabum y el lavado de raíces ni rastro de sabores extraños ni residuos. Consiguiendo cogollos de gran tamaño, duros, repletos de tricomas y sabores deliciosos. Esperamos que hayáis disfrutado de esta primera temporada de Test and Grow. Próximamente nuevos retos y los cultivos más avanzados. Hasta pronto.